Muy buenas noches, bienvenidos a Los Conjurados. En esta ocasión le damos la bienvenida en su primera vez a Ricardo Grau, él actualmente es regidor y tiene una comisión pues relevante porque es la de los jóvenes y la del deporte. Pero aparte ha tenido una trayectoria ya política dentro de, del PAN, Dentro de, pues, del grupo, por ejemplo, de Tony Gali, de Luis Bank, eh, ya estuvo en el, en el gobierno estatal, y bueno, ¿no? Estuviste también en campaña. Sí, claro. Y este, y bueno, pues ganaron, y bueno, ¿no? Y ahorita eres regidor en el Ayuntamiento de Eduardo Rivera. Así es. Ok, a Tengo ver, gusto. pues mucho de qué platicar. A ver, de, de, ¿por dónde empezamos? A ver, uno. ¿Cómo te sientes en este ayuntamiento? ¿Cómo ves tu cartera de pendientes con los jóvenes, con el deporte? A ver. Pues mira, me siento, me siento muy contento, me siento muy honrado. Yo tenía muchas ganas, se lo dije a Eduardo en algún momento cuando pudimos platicar, ya que mi nombre estaba en la mesa para la regiduría. Yo era una persona que tenía muchas ganas de regresar a la administración pública, me había quedado con, con la espinita de ser regidor, sí. Y, y, y del hecho de estar, de, ser, de seguir sirviendo. Eh, tengo vocación de servicio eh, y además de ello eh, me he preparado y he trabajado muchos años en la administración estatal y municipal. Sentía que me faltaba, me faltaba estar en la regiduría, me faltaba seguir sirviendo a Puebla y, y hoy en día contento por ese lado. Ahora cuando tú dices eh, cómo va tu agenda, cómo van... Pues, tengo una lista así de gestiones y una lista así de chamba eh, que tenemos que seguir haciendo. Tenemos que... hay mucho trabajo que hacer. ¿Cuáles serían las prioridades? Mira, creo que las prioridades ¿La prioridad? desde el ámbito de mi competencia, partamos de ahí. Uh -huh. las, creo que las prioridades en el ayuntamiento eh, están muy claras, ¿no? Temas de seguridad son obvios. Eh, se está trabajando. Hoy, hoy precisamente estuve con el alcalde en una caminata por la seguridad en la colonia Volcanes. Eh, creo que en tema de servicios públicos se está trabajando muy fuerte para generar un impacto, no únicamente mediático, sino que la gente vea a un, a un Eduardo Rivera y además a un ayuntamiento eh, próximo, que se note cuál es el, el, el gobierno que genera proximidad, que es el ayuntamiento por naturaleza. Uh -huh. eh, pero bueno, mis prioridades en, desde la regiduría pues es tal cual. Yo, yo, yo, yo dirijo la comisión, presido la Comisión de Juventud y Deporte y además... Tengo también el gusto de presidir una comisión que es ajena a, a, a regidores, que es la comisión de Box y Lucha Libre. Uh -huh. Entonces, pues también tengo un poquito más de carga de trabajo por ese lado. Además, soy miembro de la Comisión de Desarrollo Económico y Turismo, de Gobierno Abierto, que es Transparencia. Eh, y bueno, pues ahí estoy, ahí estoy dando lata y estoy tratando de trabajar lo más que puedo para, para hacerle honor al encargo que hoy tengo. Uh -huh. Ok, ¿cuáles son tus prioridades? Mis Por supuesto, predios, ya concreto. ahorita no sabriste más el abanico, sí. con razón me comentabas que venías de una comida de África, no Sí, Allá sí, sí, sí justamente de mi, Chamba y todo. Sí, justamente me hizo favor de, de invitarme Caro Bóbregar, ahorita una comida con diputados federales y algunos diputados también locales y algunas personas, también Ale Cañedo, miembro del Gabinete Municipal Eduardo Rivera y demás. Eh, mira, las prioridades ahorita, eh, en concreto, desde mi Chamba, desde el ámbito de mi competencia uh -huh, en, uh -huh. en la regiduría, yo tengo que ser vigía de que los recursos en materia de juventud y deporte lleguen justamente a este público. Hoy en día Puebla Capital tiene más de mil jóvenes. Es un número altísimo que atender. El presupuesto nunca es suficiente. Ajá. No es, ¿De no, cuánto no, tienes? Más, no, yo no directamente lo tiene. La, la, la dirección de juventud tiene sí. 8.4 millones de pesos más o menos. Este, el deporte tiene veintitantos millones de pesos, eh, más algunos ingresos extraordinarios hoy en día los titulares de Juventud y Deporte creo que están Ajá. haciendo un buen trabajo Carla Martínez, eh, Toño Uriarte y a mí me toca acompañarlos, ser vigía de que los recursos lleguen bien, de atender peticiones ciudadanas, de hacer gestión no únicamente no, con el gobierno los dos, ¿eh? sí, ya han estado aquí y bueno, traen la bueno, pila, cañones ¿eh? sí. sea, sacaron así su pergamino de pues tenemos estos pendientes exacto, o exacto. sea, chambeando a mí sí. me tocó estar en la es dirección cierto. de Juventud hace algunos años precisamente con, Ajá, con Tony Galli en el municipio y con Luis Bank eh, es un organismo descentralizado que trabaja muy fuerte porque eres tu propia auditoría, tu propia contraloría Tienes que eh, sacar indicadores muy altos, tienes que dar un número de beneficiarios muy alto y a veces los recursos, como te comentaba, no son suficientes. Entonces, sí, hoy, eso nunca va a ser nunca, en gobierno. Claro. Y más ahorita, insisto, sin querer echar comerciales, la expectativa para este gobierno, la expectativa para, para nosotros como administración entrante es altísima. Sí. Llegamos y decíamos que el eslogan era, era ambicioso, también se lo comentaba Eduardo, ¿no? El eslogan es ambicioso, el un eslogan del gobierno que hoy en día no podemos hablar por tema de veda Ajá. Pero el eslogan es ambicioso y Eduardo es una persona intensa en el trabajo, ¿no? Intensa en el buen sentido de la palabra, es eh, una persona que marca agenda desde muy temprano, que acaba tarde y demás eh, Pero insisto, la gente está expectante de que hagamos demasiadas cosas no contamos con los recursos suficientes para hacer demasiadas cosas, pero creo que con los recursos que tenemos, se están haciendo eh, se está haciendo un buen trabajo, insisto y no me quiero salir de, de, de, de, del huacal en cuanto a mis prioridades, es tengo que vigilar que los recursos se roguen bien en materia de juventud y deporte, y tengo que ser un servidor tal cual lo que no es una politiquería de jóvenes y deportistas que se acerquen a nosotros a la comisión, justamente para ver cómo apoyarlos, cómo gestionar Uh -huh. eh, que lleguen a ellos mayores beneficios. De acuerdo. Eh, ya has estado en esta área, ya tienes la especialidad, ¿no? Ya tienes eh, horas de vuelo por ser precisamente el, el director de de juventud. De juventud. Sí. Ajá, exactamente. El, el director del Instituto del, del deporte también. No, en deporte, en deporte no estuve. Al final en el gobierno del estado estuve, estuve ayudando en algunas cuestiones de, de, de deporte. Okay. Pero bueno. Tu juventud y deporte van muy de la mano Ok eh, ¿Cuál es la diferencia que tú ves De allá y entonces a ahorita? De la administración Sí, claro, de Tony A esta, en cuanto a los chavos En cuanto a los retos En cuanto a qué, cómo están Cuáles son las condiciones de los jóvenes Bueno las condiciones yo creo que, que teníamos... Ha cambiado mucho, ¿no? Las condiciones... Mira, yo no soy chavo, por ejemplo, yo, desde apartamos de ahí, no te puedo hablar como un joven, cuando dirigí juventud, yo empecé dirigiendo juventud a los 24 años. Eh, no, no, no, pero estuviste encargado del de, sí. director, ¿no? Sí, del sí, sí, sí. Mira, el, el, ¿cómo han cambiado los chavos? Yo creo que la expectativa, insisto, es muy alta, los jóvenes son muy demandantes, es el grosso del estado nominal. Quien quiera ganar campaña siempre tiene que hacer una buena campaña enfocada en materia uh -huh. de juventud. Uh -huh. eh, creo que se nos ha menospreciado, ¿no? se nos menospreció en la misma elección del 2018. Hoy en día, como oposición al gobierno federal, podemos ser muy críticos y ver, eh, ver qué, es, qué se está haciendo y qué no está haciendo. Pero creo que hoy nos toca aprender, justamente encaminados a lo que venga, cómo sí lograr las cosas. Los jóvenes, insisto, es el grosso del estado nominal. Hablamos de más uh -huh. del 30% del país es joven, uh -huh. es menor. Y dices que hay, bueno, que hay medio millón, medio millón de, jóvenes. de jóvenes acá. Esa es mi pregunta. O sea, tú dirigiste un instituto, sí. ¿sabes de qué estamos hablando? O sea, sí. tienes horas de vuelo. A eso me refería. Y ahorita, como regidor, en esta comisión, que, bueno, decías, ¿no? Tengo muchos pendientes y también no en, en el deporte y lo de... Este, En el boxeo, que también estás sí. en esa. Este, ¿Qué es comisión? Es comisión. Es, es una comisión. Tú, tú, tú. ¿Cuál es la, la. Obviamente, cuando ustedes hacen programas, tienen que estudiar a, al sector de la población que van encaminados esos programas. Uh -huh. Por eso te preguntaba, ¿cuál es la diferencia entre los jóvenes de allá y entonces cuando tú estuviste al frente, a, ahorita, ¿cómo ves a la juventud poblana? porque bueno, pues, tuvieron que analizarla pues, para aplicar este tipo de, de sí. programas. fíjate que el Plan Municipal de Desarrollo de, de aquel entonces me tocó coadyuvar en, en su realización, eh, se hizo muy buen trabajo, el, el gobierno de Tony de Luis Bank en su momento tenía la ruta muy trazada, las líneas muy claras, eh, estábamos eh, trabajando eh, cuestiones muy, muy, muy propias eh, de aserción escolar, relaciones afectivas sanas, ¿Cuál es la diferencia hoy en día que yo veo? Uh -huh. La pandemia. La pandemia detonó violencia en el noviazgo. Si ya había, bueno, ahí están los indicadores. Eh, generó deserción escolar. Es normal. ¿Cuántos jóvenes dejaron de estudiar? No únicamente por, por el solo hecho de estar en su casa y que, que las plataformas alternativas, este, Zoom y demás, redes sociales, no fueran eh, suficientes o, no, o, no, o no, no, no, no se les hicieran cómodas. ¿Cuánto cuesta tener un celular? ¿Cuánto cuesta tener internet? Datos, ¿no? Datos, ¿no? Sí, no en una casa. Entonces, sí. creo que podemos partir de ahí. Ahora, ¿cuántos jóvenes no, no sufrieron depresión, ansiedad? O sufrimos depresión, ansiedad durante la pandemia. Eh, creo que está, estamos trabajando para, literalmente, para otro sector. Hoy en día, los jóvenes han cambiado mucho, pero hay necesidades muy básicas que se, se tienen que seguir atendiendo de manera natural. Hay un común denominador en, en, hacia dónde trabaja, un Instituto de la Juventud y un Instituto del Deporte. Claro. Es muy claro. Eh, en, en tema de deporte, hay 36 espacios deportivos en el ayuntamiento eh, que se están dignificando. Es, esa tarea se está haciendo. Yo, yo he sido vigía de, de que se esté haciendo. Eh, hoy en día hay demasiadas... Si tú te metes a la Gaceta de Servicios no o a la Gaceta de Eventos que ofrece... Mm. Eh, el ayuntamiento es muy amplio en tema de deporte. Sí. Los espacios de verdad se están dignificando. En próximos día, días, yo no puedo mencionar el tema porque no me compete, eh, se, va a entregar, se van a entregar espacios deportivos de primer nivel. Eh, se han entregado espacios deportivos de primer nivel. Hay, va a haber un, un, un, un, este, un evento muy importante a finales del siguiente año, el, el Mundial de Fútbol 7... Se están haciendo, eh, se está atendiendo a grupos vulnerables. Este fin de semana hay un, hay un, un partido de exhibición de, de niños con capacidades diferentes, capacidades especiales. Perdón si no, no digo el término uh -huh. correcto, no soy especialista uh -huh. en ello. Eh, se sigue tratando de impulsar eh, a grupos vulnerables desde el deporte. Y en tema de juventud, a ver, en tema de juventud, el instituto trabaja para chavos de 15 a 29 años. Entonces, todo lo que vaya. Eh, toda la política transversal que se haga hacia esta, hacia esta, hacia esta edad tiene que, tiene que pasar por el Instituto de la Juventud. Por eso es tan importante y a veces demerita. Hoy día está enfrente de una mujer, está Carla Martínez. Sí. Eh, creo que es una dependencia que quedó muy dolida, eh, que se le dejó de dar la importancia que tenía. Dejó de brillar, no lo digo porque yo ahí está, después haya dejado de estar, lo cual es natural uh -huh. en cualquier cargo público. Ni que fue por de la administración morenista, no. No, no, no lo estoy diciendo. Pero hoy hay una realidad, dejó de brillar el, el Instituto sí, de la Juventud. El, el Instituto de la Juventud tiene, en ciertos, en, tiene la, la, como, como prioridad atender hoy, hoy siete puntos de la ciudad con un esquema uh -huh. precisamente de proximidad que son los centros municipales de la juventud en los cuales se ofrecen ciertos talleres de capacitación, emprendimiento, muchas cosas. Entiendo hoy hay más de 50 talleres divididos en estos siete puntos, que se dan de manera gratuita, además, que sirven para qué? Para el empoderamiento de los jóvenes, sí, pero también para el empoderamiento de las mujeres. Okay. Atienden eh, eh, muchos temas muy puntuales y hoy en día creo que se están haciendo bien. Perfecto. A ver, dice... Eh... A ver, ¿de cuál leo? Aquí está Dice Suri Saraí. Dice, saludos regidor Saludos está Suri saludos. Alex Madrid Dice, saludos y un abrazo Saludos mi estimado dice Alex Aldo Obando Hernández Saludos mi estimado regidor gran representante de los nuevos perfiles de, los de la política poblana y del partido Acción Nacional gracias mi querido Aldo un Kevin, Kevin Marín dice saludos regidor felicidades sí. por tu gran trabajo éxito siempre eh, Sergio Jiménez nos está viendo Germán Escalante dice saludos a mi amigo el regidor Ricardo excelente trabajo en Cabildo un tipazo y... Germán un líder del sur muy muy fuerte para, para esta elección con, con Caro y en, en el distrito 11 federal Tipo con mucho liderazgo allá Ah, de acuerdo, dice Mónica Jan... Ah, Hemberg. Es mi esposa Ah, ok, ¿cómo se, cómo es? Cómo es? Ah, ok, dice Saludos regidor, ay, muy respetuosa no, La muy respetuosa. esposa, ok Alejandro Camacho Nos está viendo, dice Ramón Soriano Hernández, me manda saludos Mira, a, a ti no te mando saludos Ramón A mí no, a mí sí eh, Saludos, Ramón. Ah, bueno, ya, ya, ya corrigió, dice. Saludos también al regidor. <ríe> ok. A ver, eh, ¿cuáles son entonces los retos que tú ves ahorita para los jóvenes políticos? Híjole. Dices que ya no te consideras joven, pero. La, la verdad es que no, mira. Pero lo... no estás betarro. No, o sea, no, para nada. Pero tengo 33. ¿No estás quemado? No, hombre, nada, para nada. Ah, nada ser... Entonces, pues sí, entro. Soy joven. En los... entro, ya no entro en Inés. En, en, de acuerdo, a Inés, o sea, ya chavo, no soy ya, joven, no. ya no soy chavo. Tampoco ya soy no. chavo ruco. Yo estoy joven. Ajá. Déjémoslo ahí. Joven maduro. Joven okay. maduro, joven maduro. <ríe> tengo 33 años, cumplió en un par de semanas 34 años. Eh, para mi generación, creo que es, es, es despuntar. Hoy en día había una camada en distintos. Eh, en distintos eh, partidos que pintaba para ocupar espacios uh -huh. de interés creo que hoy en día vemos muy pocos jóvenes o hay muy pocos jóvenes en espacios de importancia de relevancia real en la política en Puebla ¿qué pasó? pasaron muchas cosas Fueron desde, a partir del 2018, de diciembre 2018 creo que se acabó eh, eh, una, una época que pintaba muy bien, a mi parecer en, para, la, para la política juvenil en Puebla Insisto, con todos, eh, libre de fobias, hablando en todos los colores, creo que hoy en día hay pocos espacios de participación para jóvenes. Eh, en el Cabildo, hay, eh, puedo decir que es, en el Cabildo de Puebla creo que es una excepción. Eh, uh -huh. Bueno, en el, en el Partido Acción Nacional se ganaron un número muy alto de regidurías en, en todo el interior del, del, del, del Estado. Eh, hay, hay muchos chavos siendo regidores. Eh, Inclusive, por ejemplo, eh, Ale Gómez, el nuevo secretario de Acción Juvenil, es un chavo, no sé cuántos años tengas un chavo preparado, veintitantos, uh -huh, veintitrés 23. 23 años, un más, ¿no? ¿no? Ale Gómez, yo lo conozco, sí. buen chavo, sí. este en, en muchos municipios del interior hay, hay jóvenes preparados ocupando hoy regidurías diputaciones son pocos, ¿no? Uh -huh. Pocos espacios, eh, creo que tiene que haber más para, para, para lo que viene. Y, y en concreto en el ayuntamiento, en el ayuntamiento hay jóvenes eh, con muchas ganas eh, ocupando hoy eh, espacios. Está Leo Soto del PRI, por ejemplo, estaba en ese arrendón mm. de, de, del PRD. Sí. Creo que Vanessa estuvo, ya, ya estuvo kilo, también Eh. Yo también. Nos pues faltabas Fer, tú, ahora claro, sí como... Que... Fer Huerta, también ajá, pues, de mi sí, edad, ¿no? Sí. Ya estamos un poquito ya. más contemporáneos, pero está Fer Huerta eh, y creo que somos los más chavos del, del, del ayuntamiento, bueno, en el mm. cuerpo colegiado. Y en el gabinete está, está Carla Martínez, que es muy joven. Uh -huh. eh, ella este, ya tiene también una, una, una trayectoria, está cambiando mucho. Toño está un poquito más grande, pero Toño es deportista. En concreto, en el deporte sí que está maravilloso, ¿no? Uh -huh. Es un, un, un, un deportista de alto rendimiento dirigiendo el deporte. Así que creo que eso está se vale y está bien. Uh -huh. eh, el reto para, para, esta, para mi generación eh, en, en, el, en el 2024 creo que es aparecer seguir, despuntar, eh, los que nos quedamos cortos en 2018 eh, o, o, o que nos quedamos de cierta forma rezagados en algún espacio y hoy en día lo tenemos, más que subsistir es hacerle honor al encargo, hay que partir de, de, de, de eso, a mí me gusta vivir el presente, vivir el hoy y libre de aspiraciones, hacerle honor al encargo que tenemos hoy en día quienes estamos dentro. Yo tenía muchas ganas de ser regidor cuando estuve en el gabinete municipal, eh, veía a regidores como Karina Romero Alcalá que era muy joven también en ese momento que era, era la regidora, de presidenta de Comité uh -huh, Deporte, que es muy buena sí, amiga mía también sí. eh, había, estaba eh, Ángel Funquillo, el PRD eh, había algunos regidores jóvenes no tantos y yo veía la labor que tenían el respeto que se le daba a la investidura eh, eh, el poder de gestión que tenían cómo podían caminar las colonias eh, los liderazgos que fueron construyendo en los distritos locales y federales uh -huh. Esa cama de regidores de la administración de Tony Galí y, y, y para mí era un sueño ser regidor. ¿no? Hoy, en día que, hoy en día que lo soy, insisto, creo que le, eh, mi labor es hacerle honor al encargo y chambear todos los días para que el Ricardo Dorado de 2018 que no pudo ser regidor uh -huh. se sienta orgulloso del, del, del 2022 que lo uh -huh. está haciendo. Eh, hay muchos retos, hay mucho por hacer. De verdad, te lo digo, muchas veces en la administración pública uh -huh. se nos juzga eh, por un proyecto de tres años, se necesita mucho tiempo para corregir las acciones y para corregir cómo está el Ayuntamiento de Puebla. No sé si sean tres años, yo creo que necesitamos eh, mucho más tiempo para, para, que, para que Puebla regrese a ser el destino que era, pero creo que las acciones que se están encaminando desde el Ayuntamiento se están encaminando bien. Ahora, eh, pues, esta pregunta, bueno... Viene a colación con lo que estás diciendo y es sumamente tentadora y te la tengo que hacer. Gracias. A ver, eh, sin embargo, dices, bueno, es estamos empezando, no, es, es muchísimo lo que se tiene que hacer, son pocos los recursos, tú mismo lo acabas de mencionar, pero es inevitable que las expectativas, ¿no? no solo por el cambio que fue de una administración a otra, el cambio de partido, el cambio de equipo, uh -huh. el, el cambio de mentalidad, ¿no? Es completamente opuestos, de la 4T al, a la alianza encabezada por el PAN, es completamente distinto. Pero aún así, eh, la, la expectativa no nada más queda ahí, sino también hay la expectativa de un proyecto hacia la gubernatura. No, no, es, no, es, no es ningún secreto que Eduardo Rivera parece encabezar ¿no? las preferencias, faltan dos años, pero pues desde ahorita ya se está. Ya se está este, ¿no? haciendo así como el caldazo, y ya, a ver, traigan los ingredientes, ya se está haciendo desde ahorita. ¿Ves esta posibilidad de que se pudiera gestar esta candidatura a la gubernatura en Eduardo Rivera? Mira, Eduardo Rivera es el presidente de la tercera ciudad más importante del país, de la capital de Puebla, la, cuarta. la cuarta, perdóname, la cuarta Que Ajá. es más grande que 11 estados de la república ¿no? uh -huh. O sea, gobernar Puebla Es todo un reto Es toda una complejidad Eduardo ya lo hizo, ya tiene la experiencia y lo hizo bien eh, Eduardo, por supuesto Que es un perfil eh, No que decir idóneo Es un perfil propio y es lo, es lo prudente Es lo lógico Sí, lo que viene eh, Creo que hoy en día Eduardo eh, tiene el mismo discurso que yo te digo creo que está enfocado en ser presidente municipal en justamente corregir cuestiones que se necesitan en Puebla y creo que si las cosas se hacen bien y caminan bien no hay por qué no se llegue a una meta o a un, eh, o a un espacio colectivo un espacio de equipo eh, que pueda encabezarlo Eduardo ¿no? eh, perfiles Creo que en el PAN hay perfiles muy competitivos, tanto para la misma alcaldía, para la misma gobernatura. Eh, creo que hoy en día hay alianzas muy fuertes eh, que espero que, que, que sigan juntas para que, para que se llegue a un mejor puerto en, en, en, en, mm. en los siguientes años. Yo creo que solos no llegamos, lo digo, lo digo tal cual. Nadie llega solo a, a, a, a siguientes puertos. Pero insisto, creo que el alcalde está enfocado en hacer un trabajo político, sí, pero en hacer un trabajo por el cual está siendo remunerado, que es el presidente municipal. Eh, y creo que, insisto, y lo está haciendo bien. Eh, también no, no, no, no hay por qué dejar de ver que gobernar a Puebla, a Puebla Capital, es un encargo, aparte de que es enorme, es. es, es vaya es bellísimo ¿no? Goberna, la proximidad que genera el, el, el municipio el dinamismo sí. que, que, que requiere el ayuntamiento es padrísimo y creo que Eduardo lo está disfrutando así que más allá de hablar de proyectos de futuro creo gubernaturas y, y demás espacios que todos podemos soñar con ser y todos pueden soñar con ser presidentes municipales, gobernadores, diputados federales más que estarse repartiendo el queso creo que nos toca trabajar por Puebla por el honor que hoy en día tenemos de estar donde muchos quieren uh -huh. estar y de sacar esto a flote, porque se nos está hundiendo, eh. Uh -huh. la verdad es que eh, hablando con altura de miras hay que, ser, eh, hay que hacer una comparativa lógica de cómo estaban las cosas, cómo se están a, hacia dónde están llevando hoy y, y bueno, dedicarnos a chambear en el hoy, Ya. Yeah. ¿Qué, ¿Por qué dices que se está hundiendo el barco? ¿Te refieres a la ciudad? Sí, sí, sí, sí. la ciudad es, es, es un foco de muchísimas cosas eh, Hoy en día, cuando tú te des una vuelta en el, en el centro histórico En el cuadrante del centro histórico Se han corregido muchas cuestiones Que estaban, en, en, en algunas administraciones pasadas Se estaban haciendo muy bien El centro, el centro de Puebla es hermoso es, es, es patrimonio de la humanidad Es patrimonio de la UNESCO eh, Es hermoso el cuadrante Y el cuadrante estaba descuidado y, y hoy en día, eh, con algunas acciones muy concretas, eh, con, con una mano dura, se están, se están llevando para bien. De acuerdo. Oye, una pregunta, Ricardo. este Tú que vienes de una administración municipal, que después fue gubernatura, o sea, tú ya sabes, esta ya, ya, ya conoces esta sensación, ya lo, lo has percibido, y como político que eres, pues no tienes ya ese, ese feeling, ¿sientes este feeling ahorita? Mira, eh, para mí el, el, el, el fue un honor, y siempre lo diré tal cual, trabajar con y para Tony Galí. desde el día uno que, que yo entré a, a trabajar con él, o entré a trabajar, un, había un proyecto, había un rumbo y, y había una dirección hacia, hacia, hacia dónde se llegó, eh, y, y siempre hubo esta estas ganas, esta, eh, y no, es una, no era una necesidad de estar, sino unas ganas de servir. Y creo que se hizo muy bien. Yo no soy quien para, para juzgar más allá. Eh, para mí fue un, un honor trabajar desde muy joven en, en, en, el, en la administración pública. Eh, el feeling, creo que siempre que entras a una, una administración, a veces te ciegas y, y crees que estás haciendo... Eh, lo mejor y que eres el mejor, todas las administraciones son perfectibles, todas las administraciones pueden tener errores. Creo, hoy veo a un Lalo maduro, veo a un Lalo eh, entregado al trabajo de, de tierra, veo a un Eduardo eh, con un rumbo muy claro, eh, entonces el feeling que existe, sí, por supuesto que existe, eh, no me gustaría compararlo, comparar eh, momentos porque son, son, son situaciones muy diferentes, ¿no? Claro. La, las, las, las mismas... Eh, el mismo ayuntamiento es completamente diferente, el organigrama es diferente, mi posición no, y mi juego es totalmente diferente. Pero mira, no, voy a cambiar la pregunta. A ver, es como cuando vas a un concierto. A quienes mm. les encantan los conciertos y van a los conciertos, desde que se están arreglando, desde que compran el boleto, ¿no? La experiencia de comprar el boleto, la experiencia de que te vas, te cambias, ¿no? De, vas llegando, dices... Este concierto va a estar a todo dar. ¿No? Igual fuiste a ver, no sé, ¿no? Este rock y la otra fuiste a ver pop o lo que sea, o sea, ¿no? Vas a este a un concierto de banda, lo, o sea, eso no importa. A lo que voy es, quienes saben de conciertos, sí hay como ese feeling de, uy, va a estar de pelos. ¿No? Y, de, y hay quienes dicen, no, desde el principio yo ya sabía que esto era una farsa, salió todo mal, no. a eso me refiero, tú no. como político, creo que ella me, me explica mejor, sí. tú como político, yo no digo que compares, sino, tú ya, tú ya tienes ese timing de, de, de ser una administración eh, municipal, ¿no? brincar a la gubernatura, o sea, sí. no eh, llevar un equipo que en ese momento fue ganador, del ayuntamiento Y luego se fue Y Tony ganó el gobierno del estado Y se ganó bien Y se ganó bien Entonces, sí. a eso voy Tú ya tienes esa experiencia Que pocos tienen Creo que nada más el equipo de Marín También tuvo uh -huh. ese timing Sí, claro A eso me refiero ¿Lo, ¿Lo sientes? Sí, sí, sí, lo siento Creo que tú hablabas hace rato de Se está haciendo esta sopa Creo que esa sopa se tiene que hacer y los ingredientes no vienen de una sola caja. Creo que para que las cuestiones se den y los proyectos eh, lleguen a, a, a donde tienen que llegar y a que se cueza ese arroz o se haga esa sopa, creo que hay muchos aliados estratégicos y muchos eh, perfiles que tienen que ser incluidos para que los proyectos maduren. ¿Cuáles serían estos ingredientes? Híjole, nos vamos a meter en grillas que, que, que no me voy a no, a preguntar, pero bueno, bueno, mira... Lo que tú quieras decir, Mira, aquí el, el, hay libertad de expresión. El mismo caso de, de... velo así, vamos a verlo en un tema a nivel federal. Hoy en día el, el, el gobierno de el gobierno eh, federal, por ejemplo, en, en la última en la última elección, en la elección intermedia en la que nosotros eh, pudimos acceder al municipio, uh -huh. eh, el gobierno vio y midió lo que es tener una alianza como fue... Eh, la que se hizo del otro lado, ¿no? Eh, uh -huh. Con todos los colores y los actores que se uh -huh. hicieron. Tan solo verlo en, en la Ciudad de México, ¿no? Uh -huh. Cómo cambió de colores la Ciudad de México. Cómo cambió de color Puebla. No se vislumbraba que Puebla, que aunque hubo un gobierno, el gobierno como estaba, uh -huh. ¿no? Que era evidente la carencia de muchas cosas. No se veía sencillo arrebatarles uh -huh. el ayuntamiento. Y lo hicimos. Por Pero 20 pu puntos. 20 puntos. Contundente. Contundentes. Contundentes. ¿Qué pasó? Estábamos todos de acuerdo. Estábamos alineados, estábamos envueltos en un proyecto. Al tiempo de llegar a la elección, creo que se contaba con, con, con, con todos los ingredientes. Se contó con todos los ingredientes para que se accediera a estos, a estos cargos, se accediera al municipio, se accediera a la regiduría, se accediera a tener, eh, a pasar de tener un número minúsculo de diputados. Eh, eh, en la legislatura local, a tener eh, diputados por el PAN, eh, a tener representación en el interior del Estado, eh, a tener los municipios los municipios conurbados, ahí está el, el tema de San Andrés, ahí está el tema de San Pedro, ahí está el tema de Puebla, eh, vaya, eh, ¿qué pasó, insisto?, ¿o qué tendría que pasar? ¿Si ¿Sí hay ese feeling? Claro, eh, creo que, que todos estemos en esa, en esa sopa, ¿no? Uh -huh. A ver, y bueno, no te voy a preguntar del PRI, si está en esa sopa. Te Exacto. voy a preguntar del pan. Sí, porque el primo es yo que te digo, por eso no me Exacto. sé las entrañas. Exacto. Bueno, que son aliados, pero... Pues, sí, sí, claro. A ver, eh, a, a, el lunes estuvo aquí Augusta, Díaz de Rivera, pues, entre, sí. y eh, eh, estuvimos platicando, y ella comentó que ella se había reunido con Genoveva Huerta. Okay. Y, bueno, eh, parte de este primer encuentro, pues... Para empezar, que ya se dio, no, era, era importante. ¿Y qué fue lo que hablaron? Bueno, pues que hay un primer acercamiento. no, Genoveva Huerta va a seguir su lucha en los tribunales, ¿no? claro. por lo que todos ya sabemos. Claro. Ella no está aceptando los resultados de eh, la elección interna del PAN. Y bueno, no, sin embargo, bueno, ya estuvo aquí Marcos... Eh, Cortés, Marco este Castro, Castro también Castro, ajá, ya estuvo acá y, y pues de alguna manera ya le dio el espaldarazo y eh, Titi ya está en funciones de presidenta vamos a ah, ver qué es lo Marco que Cortés pasa okay. vamos a ver qué pasa ¿no? pero bueno mm. eh, tú cómo ves estos, estos dos grandes grupos en donde el pan está dividido le pregunté al Cantar ayer y me dijo sí, el pan está partido el partido está partido. Así, wow. así dijo él. Sí. Así dijo él. Entonces, sí hay un reconocimiento de que, pues, todavía no no hay este, este match, no hay esta operación cicatriz, o como quieran llamarle, pero ya se dio un primer paso, ¿no? De este acercamiento okay. entre eh, la ex dirigente y la actual presidenta. Bueno, ahí, ahí vamos. ¿Tú cómo ves esta que camine? Este proceso de reencuentro, no sé cómo llamarlo, operación cicatriz o como quieras. Mm. ¿Cómo va? Porque eso que acabo de decir uh -huh. de que pues, solos no llegamos, pues el PAN no completo, pues menos, ¿no? ¿no? De menos, sí. A ver, ¿cómo ves la situación? ¿Tú qué opinas de cómo están ahorita las cosas al interior del PAN? Mira... En cuanto a la, relación, a la reunión que tú mencionas, la desconozco, pues soy muy honesto, la desconozco. Todos la desconocían. Eh, yo la desconozco, <risa> a mí con Genoveva uh -huh. Huerta me une una amistad, Genoveva es mi amiga, eh, Genoveva eh, como presidenta de, del partido a mí me abrió las puertas del partido, eh, no es un secreto eh, que yo, yo trabajé con, con Genoveva de la mano eh, eh, en los tiempos y, con, y, con, y, y respetando la, la, la figura de la regiduría y demás en mis tiempos, eh, los tiempos que marcaba la ley, eh, trabajé y, a, y aboné en el proyecto de Genoveva, insisto, me une una amistad con ella, con su grupo político, si lo quieres llamar así, por obvias razones, y, este, y la verdad es que con, con la, la presidenta actual yo no la conozco, eh, tampoco tengo nada malo que decir, sé que es una persona muy preparada, ya fue diputada federal, eh, tiene un, un, un, fue regidora en la administración pasada como oposición, eh, y, y, y reconozco, por lo que sé, que es un perfil apto y un, perfil, eh, eh, un buen perfil para el Partido de Acción Nacional, sin duda alguna, porque si no, no estaría ahí. Eh, en cuanto al secretario general del partido, a Marcos Castro, con él me uno una relación de respeto, eh, puedo decirlo de amistad. Cuando yo fui titular en el ayuntamiento, él era regidor, siempre tuvimos una, una relación de mucho respeto. Eh, es un perfil muy preparado, eh, conoce muy bien de la doctrina panista, eh, y bueno, en cuanto a esta operación cicatriz Vamos al ejemplo que dices de, la, de, la, de, la, de esta sopa Creo que todos tenemos que estar representados O los dos grupos, o los tres grupos O el número de grupos que haya Tienen que estar representados para que haya Un engrane perfecto y las cosas caminen Creo que si las cosas eh, están de esa forma No veo por qué lleguemos desunidos llegu Lleguemos fracturados o friccionados O como mencionaba Lalo ayer, ¿no? Tampoco hay que mentir, ¿no? Si es un hecho que el, que el partido está partido, como lo dices tú, ¿no? Eh, si es un hecho que, que siempre después de una elección, eh, algunos, eh, o quien pierde puede quedar dolido. A veces en las elecciones y en la efervescencia de las campañas, tú lo sabes, se dicen cosas que no, que, que, que a veces juegan fuera de la. Juegan fuera de la de la, ...de la elección o que no deberían de ponerse en tela de juicio, claro. eh, cuestiones personales y demás. Creo que estamos a tiempo, eh, estamos a marzo del 2022, creo que estamos a tiempo, a muy buen tiempo... ...de que, de que las cosas eh, engranen, de que las cosas caminen, esa sería mi apreciación en cuanto al, en cuanto al partido. Eh, yo insisto, solos no llegamos, unidos sin duda alguna llegaremos... Eh, hoy en día hay muy buenos representantes de, de, de, de los poblanos en, y de los panistas en, el, en, en la legislatura local también como diputados federales, ahí tienes el caso de hoy de Carolina Beauregard, ¿no? la diputada del Instituto Once Federal trajo la primera, eh, hoy sesionó por primera vez una comisión fuera del Congreso de esta legislatura, la 65 legislatura fuera del Congreso y sesionó en Puebla, en el Congreso local eh, hubo un encuentro con empresarios eh, Estuvo, estuvieron los, los presidentes municipales del interior, se está buscando traer eh, recursos para pueblos mágicos, hay casos de, de, legisladores, de, de legisladores exitosos, ahí está Genoveva Huerta, Genoveva Huerta está haciendo un trabajo eh, muy bueno eh, dentro, de, dentro, del, dentro del Congreso, el mismo caso de, de Mario Riestra, ¿no? eh, el mismo caso de Tigre Aguilar, eh, vaya, hoy en día tenemos representación que no teníamos, entonces... Creo que si en el 2021 logramos esta hazaña con menos espacios, en el 2024 lo lógico es que logremos una hazaña más grande teniendo más espacios de oportunidad, ¿no? más espacios de, de poder, más sillas. Yo de verdad eh, auguro un pan unido para el 2024, eh, auguro un pan, un pan ganador, auguro una, eh, que haya estos aliados, que se, que, se mantenga esta, que se mantengan estas alianzas con el PRI con todos los que se puedan mantener estas alianzas eh, siempre y cuando se vea por por, por, por una por una contienda eh, de grupo, porque todos estemos representados yo creo que, que ese es el camino de acuerdo eh, dice ajá, Mario Rubalcaba nos está viendo, saludos Mario, saludos, Mario. Israel eh, Vital Méndez, dice saludos a Erika y a Ricardo, saludos, José Isra. Delgado, ter ajá no, José Delgado dice, muy bien, por el regidor saludos, Andrés Herón nos está viendo, saludos Andrés. saludos Andrés Ana Luisa Aguilar también te manda saludos Saludita. Sandra Montiel también nos está viendo Sandra Sánchez Montiel, saludos Sandy Qué muy milagro, ya hace tiempo que no te conectabas ¿eh? ok, perfecto pues eh, Ricardo Grau muchísimas gracias por estar bueno, aquí ti, en Los Conjurados eh, vamos a ver cómo se está desenvolviendo lo que es la, el deporte sí. qué onda con los chavos claro. ¿no? y cualquier programa que des a conocer todo eso pues pásanos acá el DIP, y acá también lo, difu lo difundimos porque esto sí. urge sí, que sí, los chavos claro. se activen totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo contigo eh, no lo olvidemos más del 30% de la población actual es joven eh, a la mayoría les gusta el deporte hay que focalizar a que, a que las nuevas generaciones sean generaciones sanas y, y bueno, partiendo de ahí creo que podemos hacer un, un muy buen trabajo. Estoy a tus órdenes, estoy igual a las órdenes de tu, de tu, de tu público en la regiduría. Estoy en sala de regidores ahí este, prácticamente todos los días. Algunos días algo ese trabajo de campo, ¿no? Eh, así que ahí estoy a, para cualquier gestión, para cualquier eh, cuestión que podamos revisar. eso pues así que para eso venimos, ¿no? A servir. Perfecto. Pues muchas gracias. Gracias Ricardo. a ti.